Dice Tengo un amigo que es para tu amiga Pa' que perriemos de noche y de día Tengo el pica que es para la maría Pa' que fumemos todo el día Dice Que no le gusta el verano Pero cuando llega el calor Se pone un traje de baño Que le queda uff Mi amor Perra, y entregan el cabrio que somos varios No sean ratas no sean tacaños